Amigo y amiga craneanos, ¿cómo están? Pues estamos aquí otra vez echando chorcha, como siempre cada semana. Yo estoy aquí con el buen Leo y vamos a hacer unas preguntitas así de nivel personal. <risa> no, le voy a preguntar algo muy inocente al Leo. A ver, mi Leo, cuando, te, cuando tenías 19 años, ¿qué es lo que te gustaba jugar? el, el Sastre, hacía chamarritas. Ah, no, tan chiquito. Me gustaba la ciencia. Creo. Ándale. Y era así como jugaba yo a que tenía un laboratorio, pues me gustaba agarrar arañas y ya, sí, estos insectos arriba. y todo sí. el rollo y tenerlos ahí y estarlos viendo y ya ver qué hacía, todo ese rollo y moría por tener un microscopio, mi alegría. Ándale. Entonces, creo que todos tuvimos en algún momento, en esa, momento. Era, esa era la onda. No, sí. Yo quería tener un microscopio y mi alegría. ¿no? A ver para cómo ver. estaban mis equipos. Exacto, ¿no? sí. toda esa onda. Sí, era chido. Yo también me gustaba irme a ver renacuajos en tiempo de agua, ¿sí? pero en mi casa quedaba los charcote. Sí, igual. Y se hacían renacuajos y ahí íbamos ¿no? a pescar renacuajos. Los dejábamos hasta que se ranitas. Ranitas ¿no? y ya los soltabas. Ya los soltabas otra vez. Ah, pues sí. estaba chido. Y nada más hacías eso. Mis papás, pues viendo que tenía yo esa inquietud, me inscribieron ahí en el Museo de Historia Natural ah, de Champultepec en un curso de de entomología uh -huh. para niños se llamaba las mariposas ay enseñó? ay ay estaba bien chido nos enseñaron todo lo que tenía que ver con mariposas nos enseñaron ¿no? a andar en mayones sí. con alitas <risa> <risa> nos enseñaron a, a coger mariposas y a disecarlas y uh, todo ese rollo ah pues está padre, ah, eh. bien chido no, los chavitos ya cero de eso ¿verdad? no ya la, ¿Cuál es la actividad al aire libre, ¿no? Ah, chero, Todo el sí. tiempo es el iPad o estar sí. con los videojuegos. el Celular. O... Sí, así es. Pues sí, hay que recuperar eso. Hay que recuperar eso. Una sí. Que, de hecho, por ahí todavía tengo ese libro que nos dieron uh -huh. ahí. Todos los tipos de mariposas mexicanas y una red de tool para atraparlas. Atratarlas. Y había una cosa. Ya una vez que las atrapabas, uh -huh. echabas una en el abdomen de la uh -huh. de la mariposa, le echabas una gotita de una cosa que se llama acetato de tilo. Con eso ya Thank you sucumbía de la mariposa con mucho cuidado y unas pincillas la ponías en un, una cosa que son dos tablitas con de unos tornillos y unas mariposas sí. para el tornillo, los cerrabas a que quedara justo, le ponías una hojita de papel abajo y otra arriba y ahí era cuando la clavas con el alfiler entomológico se llama sí. a que se disecara y ya las ponías con ese mismo alfiler en una vitrinita una con un corcho abajo sí. y ahí las, las ponías ya ¿no? sí. fue todo un verano, aprovechando Ahorita mira uh -huh. la época. La época pues, Fue un curso de verano ahí este, bastante interesante. Oh, está padre. Sí, lo recuerdo mucho. Pues así, la, así el buen Leo. Ahí escriban sus comentarios. Suscríbanse a la página, ya saben. .mx. Visiten. Bueno, están todas las redes sociales, pero este, pues ahí pongan la campanita en YouTube. También se pueden suscribir y no lo están salgando Pues ahí seguimos, ¿no? También. Así es, sí. así es, compañero. Pues ya lo saben. Córtense <risa> mal, cuídense bien. Nosotros somos el Toño y Leo de Cranion. Y nos vemos en la que sigue.